Bueno, mirad, si necesitáis saber cómo meteros para, para, a través de Aules mandaros los trabajos, vuestros trabajos hechos a mano, fotografiados, tenéis que hacer esto. Os metéis en el trabajo, ¿vale? y aquí en agregar entrega, le pulsáis y aquí os va a decir, aquí arriba veis que pone tamaño máximo para nuevos archivos, 50 megabytes. Eh, número máximo de archivos adjuntos son 3. Esto lo configuramos cada profesor al poner cada actividad, la cantidad de megas y la cantidad de archivos que se pueden juntar, ¿vale? La cantidad de archivos serían la cantidad de fotografías en este caso, ¿vale? Entonces, ahora o bien le hacéis clic, o bueno, le, le tocáis en la pantalla sobre el botón del folio en blanco, al que hay a la izquierda, o en la flecha está azul, ¿vale? y se abre esta opción para subir los, los trabajos eh, de distintas maneras, vamos a tener subir archivo, veis que está marcado ahí arriba y aquí en adjunto vamos a darle donde pone browser ¿vale? aquí nos permite en el ordenador automáticamente nos vamos a las carpetas que las tenemos aquí abajo, pero como estamos con el móvil nos va a permitir también utilizar la, los programas de cámara, ¿vale? yo utilizo este de cámara, que es el que suele llevar los móviles, por lo menos los de Android ¿vale? y ahora yo ya me cojo y hago la fotografía de algo que me interese, por ejemplo esto, ¿vale? Hecho la fotografía, compruebo que está correcta, que está bien enfocada, ¿vale? Y le doy al tick y ahora empieza a subir la fotografía, bueno, no, no empieza a subirla, hasta que no le dé aquí abajo subir este archivo, nada, ¿vale? Empieza a subirla, muy bien, y ahora nos aparece aquí, ¿vale? Si veis que ahora se ha aparecido un nuevo botoncito aquí abajo, aquí en la parte superior de, de los archivos, el tercer botón es para descargar los archivos que tenemos puestos, ¿vale? Bueno, eh, esto ahora mismo tampoco nos interesa mucho, pero quería que lo supieseis, ya está, aquí me salen. Bueno, eh, si quiero seguir añadiendo más archivos, pues nada, le... Le pincho esto, tengo que darle a guardar, o bueno, perdón, vamos a darle a la, a, la, a la hoja en blanco, ¿vale?, con el más, y ahora digo browser, de nuevo, pues no, una cámara, una cámara, y ahora voy a hacer la fotografía a esto, que me salga enfocado, y foto, está correcto, se ve bien, por favor, buena luz, bien buen enfoque, que después no se ven las cosas, le damos a enviar, y le damos a subir este archivo, Ya está, ¿vale? Podríamos repetir la opción para un tercero, pero bueno, lo vamos a dejar así. Vamos a. Ah, bueno, otra cosa. Si, por ejemplo, os habéis equivocado y esta imagen la queréis, la primera imagen la queréis borrar, pues le pulsáis sobre la imagen y después le dais aquí a borrar. Le dais a OK y ya desaparece, ¿vale? Guardáis cambios. Y ya está el archivo enviado. Si queréis editar la entrega por cualquier cosa, pues editáis entrega y lo mismo, volvemos a la, a la pantalla de antes para hacer cualquier modificación. Podemos pinchar borrar y volver a subir archivos. ¿Vale? Venga, que es sencillito. Si tenéis cualquier duda, pues preguntáis e intentamos ayudaros. Venga, un saludo.